Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo Peñaranda y voy a hacer un ejercicio de generadores sincrónicos. En este caso tenemos un generador con sus valores nominales entregando potencia con factor de potencia unitario. Nos piden hallar la resistencia de armadura y la reactancia sincrónica dados unos valores de tensión interna y ángulo entre la tensión interna y las terminales. Para este ejercicio, voy a suponer que la resistencia de armadura es igual a cero para simplificar los cálculos. En sus pantallas muestro un diagrama del ejercicio. Para hallar la reactancia sincrónica usamos la misma ecuación que usamos en un ejercicio pasado. La potencia entre dos puntos es tres veces el producto de la tensión entre los dos puntos por el ángulo entre ellos, multiplicado por tres y dividido entre la reactancia sincrónica. El único valor desconocido en esa ecuación es la reactancia sincrónica. Despejamos entonces la reactancia sincrónica, evaluamos la expresión y tenemos un resultado de 22.6 ohmios. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión.